señor Neve, y vengo a contaros un cuento. El cuento se llama Los Tres Bandidos de Tommy ongether de la editorial Calandraca. En este cuento, los sombreros son muy especiales. Hay muchos tipos de sombreros. Había una vez tres feroces bandidos que siempre llevaban anchas capas negras y altos sombreros negros. El primero Tenía un trabuco, el segundo un fuelle lleno de pimienta, el tercero una enorme hacha roja. Cuando oscurecía, se ponían al acecho junto al camino. Eran unos tipos terribles. Cuando ellos aparecían, algunos se desmayaban de miedo. Los perros metían el rabo entre las piernas. Cuando pasaban los carruajes... Ellos echaban pimienta en los hocicos de los caballos. Y los cocheros tenían que parar. ¡Sooo! ¡Oh! Después destrozaban las ruedas a chazos, Y con el trabuco amenazaban a los viajeros y lo desparejaban. Se lo quitaban todo. Pero los bandidos tenían un escondite en una guarida. En lo alto de una montaña... Allí es donde transportaban todo lo que cogían. Tenían cofres y arcas llenas de oro, perlas, anillos, relojes y piedras preciosas. Una vez, en una noche muy oscura, los tres bandidos asaltaron un carruaje en el que solo había un pasajero. Era una niña huérfana que se llamaba Úrsula. Estaba triste porque viajaba a casa de una tía gruñona para quedarse a vivir con ella y aquello no le gustaba nada por eso cuando aparecieron los tres bandidos se puso muy contenta como los bandidos no encontraron nada más en el carruaje envolvieron a Úrsula en una manta y la llevaron hasta su escondite allí le prepararon una cama blanda y la acostaron para que durmiese a la mañana siguiente cuando despertó Úrsula vio los cofres y las arcas llenas de tesoros. ¿Qué vais a hacer con todo esto? Le preguntó a los bandidos. Los tres se miraron sorprendidos. Nunca se les había ocurrido pensar qué harían con tanta riqueza. Y como Úrsula, la niña huérfana, le gustaba tanto... Los bandidos marcharon en busca de otros niños y niñas infelices y abandonados. Y compraron un castillo enorme para que todos aquellos niños y niñas tuvieran un hogar. Todos los niños y niñas llevaban la misma capa y los mismos sombreros que los tres bandidos, pero de color rojo. La historia de los bandidos que recogían niños huérfanos corrió de boca en boca. Todos los días se encontraban alguna niña o algún niño abandonado delante de la puerta. Los niños y niñas se quedaban allí a vivir hasta que tenían una edad y podían tener su propia vivienda o su propia casita. Pero ¿sabéis qué? Que siempre construían la casita al lado del castillo. Así estaban juntitos. Aquel lugar llegó a ser una pequeña ciudad en la que todos llevaban sombreros rojos y capas rojas. Y, en agradecimiento, Construyeron una muralla con tres torres impresionantes. Una para cada bandido. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Si te ha gustado el cuento, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver otros cuentos y otras cositas. Adiós.